Este jueguito es eso, un jueguito, un jueguito pendejo, es un jueguito bobo. porque cuando uno acepta una delegación para que haga una veduría, para que haga una observación, para que se compruebe que es legal, pues no se pueden colocar condiciones, porque si no entonces cuál va a ser el, el éxito de esa observación. Es el caso que está pasando ahorita con la Unión Europea, donde ahora salieron los chavistas, en este caso Jorge Rodríguez sacando peche y no sé qué, aquí no vamos a dejar que ninguno venga a boicotear los comicios que según ellos, el Consejo Nacional Electoral que ellos tienen, según las elecciones como las manejan en Venezuela, son las mejores del mundo. Entonces yo me pregunto qué se puede esperar donde eso fuera así realmente en todo el mundo. A ver, coloquemos un ejemplo Jugar un partido de fútbol Y entonces resulta que Vamos a invitar a alguien que nunca ha querido participar Y ese alguien dice Listo, yo eh, acepto participar Pero entonces nosotros aquí vamos a ir 20 Pero el otro equipo pueden jugar 10 No si va a participar tiene que aceptar las condiciones y si las condiciones son lo mismo aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, las condiciones van a ser las mismas. Entonces esto era una luna de miel con la moza incluida. Porque con ellos se sabe que ellos aceptan muchas cosas, promueven muchas cosas, hablan muchas cosas ante los medios, ante la comunidad internacional, pero la realidad es otra. Y esto se veía una luna de miel hermosísima. Pero lo que no se contaba, o ellos ya sabían, sospechaban, pero no pensamos que fuera a votar el cambio tan rápido, sobre todo este señor Rodríguez que es bravo para salir a bordo igual que Maduro, ellos hablan y gritan y no sé qué más vainas, pero realmente ellos socavan la ley y ellos hacen lo que sencillamente se les da la gana. Esto se veía venir era poco creíble ¿qué era poco creíble? que la dictadura chavista aceptara de la noche a la mañana que una misión internacional legal viniera a hacer seguimiento de los próximos comicios que, que se van a celebrar ahorita en noviembre es así como ahora el régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea que si van a incumplir los estándares mejor que no vengan pues es la mejor salida eso es como cuando, cuando uno le pregunta a alguien voy a poner un ejemplo cuando uno le pregunta a un religioso ¿eso qué es? Si ellos no saben, dicen inmediatamente que eso es del diablo Así exactamente pasa aquí lo mismo O sea, cuando no se tiene un conocimiento claro de una ley, de unos acuerdos, de unos artículos Que no es solamente en Venezuela, sino a nivel internacional Pues, hacen lo que hacen Se estaban demorando y no olvidemos que son ellos mismos los que cambian las reglas Son ellos mismos los chavistas, la dictadura Ellos son los que cambian las reglas de juego Por eso Jorge Rodríguez se ha referido al alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, yo Borrell, por él, al que ha acusado de incumplir. El convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral. Según Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, ha advertido a la misión de observadores que prepara la Unión Europea para las elecciones regionales del 21 de noviembre de que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, mejor que no vengan. Y obviamente para ellos sería mejor que no fueran. ¿Por qué? Porque siguen haciendo las mismas. no vimos que pasó en las elecciones presidenciales del 2018, pasó en, en la primera babosada que hicieron allá en la asamblea nacional cuando cercaron y no dejaron participar a los opositores luego la ilegal asamblea nacional que ahora es presidida por este mismo señor jorge rodríguez o sea esto es una mamadera de gallo palabras más palabras menos eso es pero antes de continuar con esta novela maquiavélica los invitamos a que nos sigan se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales ustedes mismos den su opinión, ¿Qué les parece, esto es algo, esto suena a burla, pero ustedes, vuelvo y digo, ustedes son los que hacen que nosotros día a día estemos informando lo que está pasando con este juego, porque la verdad se volvió un juego, desafortunadamente hay unas personas en la mitad que es la población venezolana que es la que realmente la está pasando mal y por eso somos tan chismosos por eso somos los metidos del paseo Aquí hablando, hablando, hablando Para que realmente Haga un cambio, que haya un cambio En Venezuela, que realmente Salgan de ese abismo donde están Pero pienso yo que esta no es la misma figura Esta no es la solución el presidente de la asamblea chavista se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell Al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral CNE Para que la Unión Europea enviara una misión de observación Esto no es nuevo en la dictadura, recordémoslo porque ustedes saben que ellos tienen sus maniobras Esto no es nuevo, la dictadura quiere jugar pero bajo las condiciones de ellos Y es lo que le hacen saber ahí, dicen señor Borrell, así no es, supuestamente para ellos ¿No? Mejor no vengan, si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan Afirmó Rodríguez tras participar en el simulato electoral organizado este domingo por el Consejo Nacional Electoral Según Rodríguez ha recordado que dirigentes opositores que en su día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela Serán candidatos a esos comicios Los opositores en una borrachera de odio Declararon en su momento Su apoyo a las sanciones Ahora son candidatos Ha destacado Eso es lo que dijo Rodríguez Pero miren mire la contradicción que ellos tienen Si ellos mismos se invitaron Porque los opositores Obviamente que ellos denunciaron Y apoyaron esas sanciones contra Venezuela Y no, no propiamente contra Venezuela Con la dictadura Contra la dictadura de Maduro Y la Cuba pura chavista, los que se han beneficiado de esa empresa criminal que han formado ahí, porque no se le puede llamar otra cosa, es empresa criminal porque han, han acabado con el país, han acabado con las riquezas del país, ahora ellos mismos los invitan a participar en las elecciones y ahora dice, los opositores en una borrachera de odio declararon en su momento su apoyo y ahora son candidatos ¿Quién nos entiende entonces? Señor Rodríguez, sea coherente con lo que habla, la pregunta es si de verdad se está haciendo unas elecciones libres y democráticas Porque a estas alturas Rodríguez ha indicado Que la solución a cualquier disputa en Venezuela Pasa por un mecanismo electoral y democrático Óigase bien lo que dice este señor Porque es que causa hasta risa Ninguna nación puede inmiscuirse En los asuntos internos de Venezuela Aquí no se mete nadie los mirones son de palo, ha advertido. O sea que la misión que se invitó para qué es? Solamente para que miren. Y yo alguna vez decía: es tan culpable el que coge y mata a otro como el que ve y se queda callado. Son iguales, son cómplices. También aclaró Rodríguez que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. Imagínense eso: si eso es un ejemplo para el mundo, Que se puede pedir para los demás? Según él, este sistema es confiable y no se pueden manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones hoy. Si esto es como un ejemplo es para pensarlo. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, ha confirmado que tras las palabras de Borel se ha instado a la delegación del organismo de la Unión Europea en Venezuela a que pidiera disculpas. El presidente del Poder Judicial en manos del chavismo, quien ha avanzado que a esta solicitud se le sumará también la petición de que el propio Borel realice una disculpa pública, es lo que recoge el diario local en las últimas noticias. De manera respetuosa pero enfática pido no solamente un una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela ha aseverado Calzadilla quien ha aclarado que esta solicitud de explicaciones se ha premeditado con cabeza fría, Calzadilla ha remarcado que ningún país de la Unión Europea permitiría la presencia de una misión de observación que acuda a apoyar a unos sectores políticos que se presentan a los comicios, vuelvo y digo si estos señores en su momento apoyaron unas sanciones contra Venezuela o no contra Venezuela sino contra el régimen y ahora ellos mismos los están invitando ¿qué es lo que están reclamando? ya ha felicitado a la ciudadanía venezolana por su participación en el simulacro nacional electoral, una experiencia que para él ha cumplido las expectativas y que ha facilitado que la población se familiarice con el sistema de votación. La participación de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral en sí misma haya aprobado los protocolos de funcionamiento. Todo eso suena bonito, pero ¿por qué...? Tienen la bendita maña, la tiranía o la dictadura de Nicolás Maduro. Que siempre que juegan a cualquier cosa, a última hora cambian las reglas. ¿Qué es lo que se traen entre manos? Si están haciendo las cosas tan transparentes, ¿por qué no salen y juegan legalmente? Señores, cuesta trabajo creerles mucho. Y sobre todo usted señor Rodríguez que... Ay Dios el que tiene rabo de paja no debería rimarse al fuego, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.